Bueno, comenzamos entonces con este quinto bloque dentro de Fisiología de Digestivo. En el video anterior comentamos un poco lo que era la secreción gástrica y ahora nos toca hablar de las secreciones de las glándulas anexas al tubo digestivo. Estas, como recordarán, vimos en la introducción, eran las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Comenzamos entonces con la secreción salival. Ustedes ya saben que las glándulas salivales son un grupo de glándulas que van a generar la saliva y van a verter la misma a la cavidad bucal. Esta saliva es una secreción acosa rica en guiones, pero además tiene dos componentes que nos interesan a nosotros destacar. Por un lado, una enzima, enzima que se llama amilasa salival. La amilasa salival es una enzima que va a poder formar parte de los procesos de digestión porque está encargada de la degradación de los hidratos de carbono, principalmente de polisacáridos como el almidón, degradando sus enlaces alfa-1-4. Entonces, ya vamos a destacar que en la cavidad bucal comienza la digestión química, es decir, mediada por una enzima de los hidratos de carbono gracias a la amilasa salival. Además, el otro componente que nos interesa remarcar es la inmunoglobulina A que tiene la secreción salival. Como todas las secreciones de nuestro tracto que están vinculadas a alguna parte externa de nuestro cuerpo como es la cavidad bucal y como también puede ser los pulmones, la vía urinaria, en esos lugares suele haber mucha secreción de este anticuerpo, ¿sí? la inmunoglobulina a es un anticuerpo que está ayudando a los procesos de inmunidad pero que a diferencia del ácido clorhídrico como veíamos en secreción gástrica acá ya estamos hablando de una inmunidad adaptativa, de una inmunidad adquirida gracias a la inmunoglobulina A que está formando parte de los mecanismos de defensa del organismo. Eso entonces es lo que nos interesa remarcar de secreción salival. Pasamos rápidamente entonces a secreción pancreática. Y ahora vamos a hablar entonces del páncreas. El páncreas es un órgano que posiblemente ya lo hayan escuchado nombrar dentro de fisiología, en anatomía ni hablar, glándula abdominal pero también con porción retroperitoneal. El páncreas, este órgano, tiene dos componentes, una parte endócrina y otra parte exócrina. Nosotros no nos vamos a meter en este capítulo de digestivo, en el páncreas endocrino, pero es importantísima su función para todo nuestro organismo, lo que vamos a charlar es de, de páncreas exócrino. El páncreas exócrino para nosotros es la gran mayoría del páncreas, el 90% más o menos de la glándula pancreática se comporta de manera exócrina. ¿Y qué quiere decir exócrina? Que los productos que van a componer su secreción no van a ser volcados al tracto sanguíneo, como era el caso del páncreas endocrino. En el páncreas exócrino hay un sistema de conductos que hace que el jugo, o la secreción pancreática, pueda llegar hasta el tracto digestivo. Esto llega a nivel de la segunda porción del duodeno, al igual que la secreción biliar, que la vamos a ver a continuación. ¿Cómo está formada la secreción pancreática? La secreción pancreática tiene como dos capítulos de, de componentes. Por un lado tiene una secreción que es acuosa y que es rica en iones, pero nos interesa destacar que es rica en un guión que es el bicarbonato. El bicarbonato es el que cumple la función en el duodeno de neutralizar todos los protones que están llegando de la secreción gástrica cuando el estómago empieza a vaciarse hacia el duodeno. Entonces, recordamos que el estómago era un medio súper ácido, es decir, que tenía un montón de protones en su interior, y entonces el páncreas libera bicarbonato que llega al tracto digestivo para poder neutralizarlos y que en el duodeno no haya tanta acidez que pueda llegar a dañar la mucosa duodenal. Entonces, importantísimo en la secreción pancreática, el rol que juega el bicarbonato. Por otro lado, vamos a hablar en el jugo pancreático de las secreciones de enzimas. Enzimas que van a estar formando parte del proceso de digestión. Tenemos varias enzimas en el páncreas, algunas que se encargan de digestión de hidratos de carbono, como la amilasa pancreática, así como nombrábamos recién la amilasa salival, tenemos una amilasa pancreática. De eh, Enzimas que forman parte de la digestión de lípidos, como es la lipasa pancreática, y enzimas dentro del grupo de la digestión de proteínas, como por ejemplo, tripsinógeno, proelastasa, quimiotripsinógeno y las procarboxipeptidasas. Estas enzimas, como ustedes se imaginarán, si degradan proteínas, no pueden estar activas mientras están en el páncreas, porque el páncreas tiene proteínas, como todos los tejidos, que le dan soporte estructural y funcional al órgano. Entonces estas enzimas no podrían estar degradando el tejido pancreático. Por eso es que solamente se van a activar cuando lleguen al duodeno. Mientras tanto, todos estos que dijimos, los repetimos, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, prolastasa y procarboxipeptidasa son precursores inactivos o simógenos que solo se van a activar para hacer la digestión proteica en la luz duodenal. Y ahora por último pasamos a la secreción hepática. La secreción hepática es comúnmente conocida como la bilis y es importante remarcar que la bilis es importante para el proceso de digestión, pero no porque contenga enzimas como era el caso de la secreción salival y la secreción pancreática. La bilis también es una secreción acuosa, muy pigmentada, pero que el principal componente que tiene, que nos interesa a nosotros en sistema digestivo, son las sales biliares. Las sales biliares son moléculas que cuentan con la particularidad de ser anfipáticas. El ser anfipáticas nos hace referencia a que tienen una porción que es polar, o soluble en el agua, y una porción que es no polar, generalmente formada por una parte de ácidos grasos, que esto es liposoluble o insoluble en agua. ¿Por qué nos importan tanto las sales biliares? Porque las sales biliares van a ser los procesos de emulsión en la luz dodenal. ¿Y qué queremos decir con emulsión? Recordarán ustedes que los lípidos que comemos están formando como gotas lipídicas todos juntos para no mezclarse entre las secreciones acuosas. Si todos los lípidos están en una gota, nosotros no tenemos la capacidad de absorberlos. Entonces necesitamos algo que nos haga poder separar esos lípidos dentro de la luz duodenal para después poder absorberlos en unidades pequeñas. Estas son las sales biliares y por eso es que tienen gran importancia en el proceso de digestión. La bilis no solo tiene sales biliares, sino que también tiene colesterol y ésteres de colesterol. La bilis es el único lugar del organismo de nuestra fisiología por donde podemos eliminar colesterol. Y además, la bilis tiene bilirrubina. Entre otros compuestos pigmentarios, la bilirrubina es el principal compuesto que le va a dar color a la bilis, un color medio amarillento. Y esa bilirrubina viene del metabolismo de la hemoglobina, proteína que conocerán sin duda, formaba parte de los eritrocitos y estaba vinculada al transporte de oxígeno y de gases en nuestra fisiología. Esta hemoglobina, cuando es metabolizada, porque, por ejemplo, el eritrocito ya cumple su vida, pasa a bilirrubina y es eliminada por el hígado. La bilirrubina, en la luz intestinal, es el sustrato de muchas bacterias intestinales que van a formar compuestos llamados urobilinógenos. Estos urobilinógenos Pueden volver a circulación y esto se llama circulación enterohepática. La circulación enterohepática nos hace referencia a que hay un circuito entre el tracto digestivo y el hígado, pero hay parte de, la, de los urobilinógenos que venían de la bilirrubina que no hacen este circuito enterohepático, sino que se oxidan y forman, por ejemplo, urobilina y estercolina, que son dos compuestos que le van a dar el color característico a la materia fecal cuando sean eliminados del tracto digestivo. Así cerramos entonces con secreción hepática y junto con secreción salival y pancreática hemos comentado brevemente la fundamental importancia que tienen en los procesos digestivos las glándulas anexas que nos van a ayudar a degradar los alimentos que comemos.